De ida, del jueves, en el territorio Santos Modelo, ¡ah oh, caray! Mira, sí, 64-70% dice que gana Cruz Azul. Ha aprendido la lección y está más que desarrollada la lección para enfrentarse al equipo de Santos. ¿Que Santos es ofensivo? Sí, y en su casa también, pero en el Azteca Cruz Azul también será ofensivo y quiero ver a Santos jugando ofensivo en el Estadio Azul, no es lo mismo el Estadio de Puebla que el Estadio Azteca No, de acuerdo José, ahora que por, basado en eso, en lo que dices, ¿qué tan favorito pones? Te hago la misma pregunta que le hacía Roberto ¿qué tan favorito pones a Cruz Azul? Yo lo pongo 60-40 ¿Eh? 60-40 Ahora Hugo este va a depender más de Cruz Azul o de, va a depender más de lo que deje de hacer Cruz Azul o de lo que haga Santos, es decir a Santos lo ves en la capacidad realmente de protagonizar una final completa a pesar de que es un equipo que no pudo meterse entre los cuatro primeros lugares ¿no? Santos es eh, un equipo que debe de aprovechar eh, el partido de ida para sacar una ventaja que le permita obligar al Cruz Azul a salir a atacar, porque si no adquiere esa ventaja, eh, si algo está haciendo muy bien el Cruz Azul, es defenderse muy bien. Si ellos no van con uno, si son dos goles, mejor, obviamente, porque el partido de vuelta va a ser muy atractivo. Si quedan 0-0, como bien lo dijo José Ramón, la tendencia es de que no me, ma, le marquen gol, que es obvio de pensar en ello, para luego en casa, en el segundo tiempo de 90 minutos, terminar el partido y en este caso ganarlo. Pero si le meten un gol a Cruz Azul en Santos, allá en Torreón, y si son dos, cuidado, eh, porque el 2-0 obligaría a tener que atacar y ahí es donde Santos tendría que ser y va a ser muy peligroso. Así que según el resultado de vida va... Va a inclinarse bueno, Santos, la balanza digo, en la final. Eh, tampoco Cruz Azul es Puebla, tú, tú lo has dicho. El, yo creo Cruz Azul, además, Puebla mm. no merecía haber perdido en la semifinal por la di distancia que finalmente perdió frente al conjunto de Santos. No, el pero problema, yo estoy con, es, El problema eh, del Puebla de David es que recibió un gol al minuto de juego. Sí, da suerte. Pero yo estoy cualquier. con Reynoso, no sé qué opina tú Roberto Gonzú. Reynoso dice que desde que él jugaba en las liguillas en México. Las liguillas se definen en el partido número 2 el partido de vuelta, salvo excepciones que hemos visto que de pronto existe un accidente que no creo que ocurra en, en esta final, en el partido inicial. No, lo normal es que se define en la vuelta. Pensamos que habrá cierto equilibrio porque es el equilibrio el que prevalece en el fútbol mexicano. Entre el más fuerte y el más frágil no hay mucha distancia que digamos, pero si en la ida pierdes 3-0, bueno, ahí está el caso del Puebla, que ciertamente no merecía tal desventaja. A mí la, la única duda que me despierta el Santos Laguna es el cierre que tuvo en Puebla, porque es lo más flojo que se le ha visto en mucho tiempo, un equipo que venía encarrerado, que manejó muy bien sus dos partidos contra el Monterrey, que fue mejor que el Puebla en la ida y lo avasalló al frente, aunque quizá en lugar de 3-0 pudo terminar 4-2 ese marcador, no. pero lo, los últimos 45 minutos después de un buen manejo en el primer tiempo en Puebla, los últimos 45 minutos, aunque parezca que no, podrían tener cierta repercusión en el curso de la final porque pierdes la confianza del fútbol que estabas haciendo, renuncias en gran parte a, a tu estilo, a lo que te había distinguido esos segundos, 45 minutos en Puebla, tendrán que olvidarlos los laguneros, entender que hay que jugar como venían haciéndolo ante un equipo mucho más sólido que a los que han enfrentado. Correcto. Bueno, ya hablaremos mañana un poco más de la final del fútbol mexicano. Felicitar a tanto a Cruz Azul como Santos, que son dos muy dignos finalistas y